Thank you Que no importa con los que andes, con el rap yo y pelea Y sigo montando ese bat como marea Simplemente que acompañan entre soledades vanas Y sigo caminando con pistas extraordinarias No le tengo miedo a la vida que va pasando Mucho menos a la oscuridad cuando ando caminando No confío en nadie, pa' que nadie confíe en mí Por la plata baila el perro y desde chinche lo aprendí Y crecí en un barrio caliente lleno de ratas Donde los ocio se pierden entre drogas y muchachas Fachas, ten cuidado con lo que cachas, hay sinis se pone y se apó pa' nadie de verle nada Sigo haciendo rap La buena para el que me escucha Sigo haciendo rap por los socios y también por mi cucha Sigo haciendo rap pa el que se mantiene en la lucha Y pa' todo aquel que piensa que la vida es injusta Sigo haciendo rap pa el que no encuentra la salida Sigo haciendo rap Pa'l que en la calle encuentra la vida Sigo haciendo rap pa el que no cree en oraciones Sigo haciendo rap para el que ora en medio de canciones Sigo haciendo rap al pueblo que se mantiene en la raya Y pa' aquel que sigue intentando a pesar de las fallas Sigo haciendo rap para el que tiene el criterio y sabe que esta vuelta la tomamos muy en serio, sigo haciendo rap por los que en mí han creído. La buena para limpe que siempre me ha producido, y las gracias a mi madre que siempre me ha bendecido. Aunque a veces parezca que yo sea un malpa, sigo haciendo rap para los que me llevan la mala. Yo les deseo la buena, nunca les envidio en nada. Sigo haciendo rap por los sucios que están en canas, sigo haciendo rap a los que no aguantaron las balas, sigo haciendo rap. Pa los espejos de la banda que nunca se les olvide que este gato los ama sigo haciendo rap para el que lucha por mañana y sigo haciendo rap para todos y por sus mañas yeah. hey, John. Sí. Reliquia Records como el impact en el